hola familia regresamos con otro sorteo así es otro sorteo para ustedes acabo de subir un video para el sorteo de mis dos años dentro del juego ahora vamos a hacer un sorteo porque necesito la ayuda de ustedes necesito que me ayuden a escoger el nombre del auto que me llegó ya he compartido capturas por el twitter ahí por el discord pero vamos a ver aquí, me lo entregaron hace dos días, creo. Vamos a ver, no quiero esto. Tengo un poquito de lag, pero miren familia, miren esta hermosura de auto que me dieron los de Aplan. No fue gratis, claro. Y como les dije, quiero que me ayuden a escoger el nombre del auto ganador se llevará una casita un townhouse ahorita se los enseño con un poquito más de tiempo pero quiero que vean aquí el auto familia miren esto quería yo el negro pero cuando era mi turno en la subasta quería yo el mint más bajo y este era creo que el que quedaba si escogía el negro hubiese sido mint número 3 y para los que saben de nfts entre más bajo el mint un poquito más caro o tiene más valor el NFT. Pero miren lo brillosito que es. Miren, miren, miren. Miren el brillo. Y nada más. Y también en estos días, familia, voy a subir videos explicando sobre los autos, qué utilidad tienen, porque en el momento lo único que podemos podemos hacer es esto. Verlos así. Pero si quieren verlo con más detalle, váyanse a mi busquen una de mis propiedades o búsquenme ahí en el en el mapa de Aplan. Una vez que encuentren mi nombre, se vienen a mis assets, a mis activos. Ahí escogen ya lo tengo aquí en mi cartera. Aquí está la información, soy el dueño, es el met número 2, el nombre del NFT 2022 MB Motors serie 1 R. Eso quiere decir de rare, de raro. ¿Lo que significa esto? Va a haber 10 en total, así es que yo voy a tener el número 2 y en el momento hay 3 en, en existencia. Si se vienen aquí en estas rayitas, flechitas, aquí se ve mejor. Miren, qué bonito. Aquí están las estadísticas de los autos. Miren esto, lo que llaman el off-road. Por si un día tenemos carreras en el desierto, este auto no lo va a hacer muy bien. Pero... En la velocidad 89 de 100, ahora familia, vamos a hablar sobre las reglas. Muy importante, otra vez que sigan las reglas, porque muchas veces muchos jugadores se quedan fuera de los sorteos porque no hicieron lo que les pedí. Pero creo que lo que les pido no es muy difícil. Creo que tienen que hacer para poder participar en el sorteo lo siguiente seguirme aquí en el YouTube en el canal de YouTube por favor y lo que tienen que hacer número uno dejarle un like al video muy fácil verdad ya van dos cosas muy muy fáciles ser miembro del barrio latino en el Discord en la descripción del video y se los voy a enseñar ahí tengo el link para el barrio para que entren y sean miembros también tienen que incluir Incluir en los comentarios de este video su nombre de jugador en Appland y su nombre en el disco del barrio. Muy importante que sean miembros del barrio para que así los pueda yo contactar por si son los ganadores de, de la casita. Y por último, en los comentarios también tienen que poner qué nombre le pondrían al auto. ¿Qué nombre le pondrían a esto? Ya han dado unas ideas en el en Discord quieren que le pongan el, el, el chapulín colorado <ríe> pero lo que haré es escogeré a los tres mejores nombres que pongan aquí en los comentarios y uno de esos tres jugadores miembros se va a ganar la casita en Cleveland qué nombre le pondrían familia pero ver nombres muy interesantes pero vénganse aquí a verlo lo quieren ver más despacito miren nada más no le podemos hacer zoom verdad no pero qué bonito miren las llantas el detalle y vamos a ver el la casita que vamos a regalar que se llevará el ganador del sorteo una vez más Síganme aquí en el canal del YouTube del barrio latino Aplan. Dejen un like al video. Tienen que ser miembros del barrio en el Discord. Tienen que incluir en los comentarios de este video su nombre de jugador en Aplan y su nombre en el Discord del barrio y pongan qué nombre le pondrían al, al auto. Y cuando digo en los comentarios del video, por ejemplo, aquí tengo este video aquí en los comentarios. Es donde tienen que poner esas tres cosas, su nombre de jugador en Aplan, su nombre en el barrio y el nombre que le pondrían al auto. Hacen esas tres cosas, le dejan un like y me siguen y son miembros del barrio y van a entrar al sorteo. Muy, muy fácil, familia, no tienen que hacer mucho. Ya muchos de ustedes me siguen, muchos de ustedes son miembros del barrio. Lo que tienen que hacer es dejar en el comentario las tres cosas y darle un like. Pero vamos a ver la casita, ¿verdad? Que quieren ver? Miren, es un townhouse. Este townhouse requiere 2,600 horas de Sparks. Normalmente me tardo, si le pongo todos mis Sparks, creo que me tardo unos 9, 10 días para construirlo. Esta es la única casita que tengo en Cleveland. Voy a tener que construir otra. Pero... Quiero regalar esto porque creo que es un evento muy importante el de los autos. Y como les dije en otros videos, voy a empezar a hacer videos explicando qué es lo que podemos hacer. En el momento solamente podemos ver los autos, como las casitas no tienen alguna utilidad. Pero en esos videos voy a estar explicando sobre las carreras, las pistas, cómo otros jugadores están organizando, y cómo le podemos sacar ganancia a los autos. Muy importante, más que nada, valdrá la pena comprar estos autos, invertir dinero, UPEX, para que le podamos sacar ganancias. Lo primero. Por eso compré el auto, familia, para que vean ustedes si valdrá la pena o no, para que no gasten dinero loco. Y después se enojen con el juego porque no pueden hacer nada. Pero esperemos que en unos 2, 3 meses ya podamos empezar las carreras. Pero sí, así es todo familia, así es el evento este. Dejaré, no sé, tal vez en la descripción del video ponga cuánto tiempo lo deje abierto el evento, tal vez una semana, que es sábado hoy, próximo domingo tempranito en la mañana cuando cerraremos el evento y haremos el sorteo unos días después, una vez que vea todos los nombres que le quieren poner al auto y escoja los mejores tres. Bueno familia, así es que me despido. No se olvide poner la campanita por si hago otro sorteo un día de estos. Ya hice el sorteo del primer aniversario del canal, de mis dos años del, en Aplan. Espero que se unan a ese evento que aún está lo tenemos activo. Y ahora este evento. Cuando lleguemos a los 750 seguidores, haré otro sorteo de casitas o propiedades. Ahora sí, familia, me voy, que tengo que seguir editando otros videos que quiero compartir con ustedes. Que tengan bonito día, familia. No se les olvide dejar un like. Tampoco se les olvide seguir las instrucciones. Y nos vemos despuesito en el metaverso.